El sábado separaron una gente ahí en el frente, como siete u ocho personas en una guagua gris. Alguien me dijo que era, eh, yo digo que eran militares, lo que se llama como lo que bregan con droga, de la, de la droga y cosas. ¿Estaban vestidos así? Estaban vestidos normales, ropas formales. Pero ellos se desmontaron dos. Digo yo, dígame. Me dijeron, no, a mirar la cámara que un tigre se escondió en ese callejón. Yo le dije, No. La cámara no está conectada porque tenía problemas con el inversor y, y están apagadas. Me dijo, ah, ok. Entonces le digo yo, cuando se iban, ellos, yo no le digo a nadie que la cámara está desconectada porque quizá por eso no me han atracado. Eso fue el sábado, entonces el lunes vienen y me atracan. Yo no sé dónde poner esto. ¿Cómo llegaron esos muchachos? ¿Cómo todo el atraco ¿Cuál es? ¿Lo del, atraco? ¿Lo del atraco? No, nosotros estábamos de aquel lado, había una profesora y su hijo. Eh, un nieto mío y la muchacha que me ayuda Y le preguntaron al esposo mío que si sí estaba aquí de este lado Que si sí era lo mismo Allá, a qué lado y este Y él le dijo que sí Pero él siempre tenía pendiente Si venía persona como rara salir para la calle Cuando él coge para aquel lado De una vez lo apuntaron Yo no me di cuenta Porque cuando yo vi ya el hombre estaba apuntando a nosotros Y el otro estaba con él en el suelo forcejeando ¿Cuántos eran? Eran dos que le llevaron? Llevaron dinero en efectivo, no pidieron más nada, que no dieran tiro, que nos mataran, y yo le dije, ¿qué? Que busquen los cuartos. Y yo le dije, no, no, no es allí que están, no es ahí que están, es de este lado. Y vine con él y le di lo que ¿Qué cantidad? lo que había. No sé exactamente, pero como 40 o 50 mil pesos.